Cobertura total desde Iguay. Estamos en la Basílica del Enor, como siempre, verdad, empeñado y con la disposición de brindarles a todos ustedes todo lo que sucede en el día de hoy, en este Día de la Virgen de la Alta Gracia. Miren, parte importante de este santuario al momento de las personas venir de todas partes del país y del mundo es cuando vienen a esta zona donde se venden los artículos, los objetos que veneran a la Virgen de la Altagracia, los velones, eh, aquí están los collares, otros adornos, pulseras y otros accesorios. Vamos a ver, hermano, cómo está. Bienvenido a Telenor. La emisión del Nordeste desde igual para todo el país. ¿Cómo ha estado las ventas? Bueno, eh, han estado más o menos, han tenido su alta y su baja. Sí, porque normalmente la persona compra siempre cuando se van, el 21 de enero luego que viene el presidente ellos, es? Sí, el día. ¿qué es lo que más se no, principalmente lo que más se venden son los velones háblame de los precios de estos velones míralo aquí con la Virgen de la Alta Gracia el más grande, ¿qué cuesta este velón? cuesta 100 pesos el, el 50 y 30 y hablando ya de los otros accesorios, por aquí los crucifijos eh, esto, dame el precio de algunos de ellos algunos unos crucifijos que son... depende de, de, del material... ...hay de piedra que son a medio a 200... ...hay de madera que son a 100... ...y ahí tenemos de acero níquel que son a 3,5... medio mayormente verdad... Eh, eh, ...para esta fecha se incrementan las ventas... ...o siempre ustedes están vendiendo aquí durante todo el año... ...oh sí estamos aquí todo el año... ...todos los días, todos los meses del año... ...todos los días, los 360 días del año... Bueno, ...muchísimas gracias por suerte... ...continuamos en este recorrido total... ...donde están las ventas de los artículos... ...que veneran a la Virgen de la Alta Gracia... Y continuamos por aquí, señores, conversando con las personas que han venido en el día de hoy también, eh, ¿verdad?, para observar estos objetos. ¿Tal es el caso de esta señora, mi doña, y usted cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde es usted? El comendador, el de Comendador Elias. ¿Ya venido a venir. Ajá. ¿Y para usted, mi doña? Aquí está, continuamos. Seguimos por aquí con los vendedores, hermano. ¿El nombre es tuyo? Yo soy Jacobo Guerrero. Jacobo Guerrero. Jacobo, ¿qué tiempo Sí, sí, sí. ¿Qué, tiempo, ¿Qué tiempo lleva usted ya vendiendo aquí en los alrededores de esta Basílica de Higüey eh, estos objetos ya que veneran a la Virgen de la Alta Gracia? Bueno, tengo 45 años de estar por acá. ¿45 años sí. vendiendo aquí? Sí, señor. ¿Y por qué usted lo hace? ¿Qué lo motiva? Bueno, esto es para buscar la, la situación, la, la economía. Hábleme, hábleme entonces de lo que usted vende aquí. Explíqueme, hábleme, descríbame. Yo sí, vendo? viendo artesanía vendo figura de la Virgen de Alta Gracia, el divino niño, el corazón de Jesús. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo están las ventas? Bueno, está un poquito lenta, pero esperamos que se incremente. Se incremente, ¿verdad? Eh, qué eh. Bueno, previsiones para usted. Gracias, igual, continuamos porque... en esta cobertura total, Telenor, dándole cobertura a lo que es este día tan especial para todos los dominicanos, el día de la Virgen de la Alta Gracia. Y continuamos en la zona de donde se venden los artículos, los objetos que Venera en verdad a la Virgen de la Alta Gracia, allá como ustedes pueden observar está la Basílica de Higüey Muchos años de historia que hablan por sí solo. y por ende señores ya ustedes pueden observar la gran cantidad de autobuses Que vienen de todas partes del país, aquí viene gente de todas partes del país y del mundo Para conocer un poco más de este monu monumento religioso, y mi doña ¿cómo está? Bien, ¿Cómo es su nombre mi amor? Úrsula Mateo Usé la maté. Amantina. Amantina. ¿De dónde es usted, cariño? De San Juan. ¿De San Juan de la Maguana? ¿Primera vez que viene o siempre No, viene? siempre vengo. Póngase de pie, mi amor, ¿podría ponerse de pie? Sí, ¿por qué no? Sí, siempre vengo. Siempre viene. ¿Y por sí. qué? Bueno, porque yo tengo amor y fe en la Virgen, en Jesús y su madre. Bueno, pues bendiciones entonces. Sí. Que la pase bien. Sí. Bendiciones. Sí. Ahí está, señores. Muchas personas que vienen también de todas partes del mundo, como le decía, y continuamos por aquí con los vendedores que siguen ¿verdad? mostrándole eh, al público que viene parte de los objetos que ellos venden, que comercializan. Es el caso de esta señora que está por aquí. Vamos a ver. Mi doña, que se, está, que se está comiendo una mandarina también, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo está esa mandarina? Buenísima. Está buena esa sí, mandarina. Buena. ¿A qué sabe esa mandarina, mandarina? Bueno, sabe a mandarina y sabe buena. <risa> y sobre todo también bendecida por la Virgen del Alta Altagracia. Ay, eso sí. Hábleme de usted. ¿Qué usted vende? Aquí? Yo vendo aquí eh, artículos religiosos, artículos como religiosos. ya lo verán. Explica, Ahí. sobre esto. ¿qué? Este, este, este, este, mire, me llama mucho la atención, los voy a tomar. Ajá. Me llama mucho la atención, vamos a ver por aquí... Este collar, o mejor conocido como... Rosario. Un rosario. ¿Qué grande es este rosario, eh? Este rosario es de casa, o sea, no es para el cuello. Ok, este para es un... Vamos, no, entonces, me decía usted, mi amor, que este collar está confeccionado que está hecho. En madera. Las bolitas son de madera todas. Tiene el centro de la Virgen. Aquí de Divino Niño. Y una crucecita aquí con el Cristo muy para bien, completar. Muy bien, Sí, muy ahí bien. tiene las tres divinas personas, como decimos. Excelente. Sí, muy mayormente, bien. Mayormente, los artículos que usted está vendiendo aquí... Tienen esas figuras, ¿verdad? Sí, parte, muestra? parte ¿verdad? de ellos tienen la Virgen de la Alta Gracia, Corazón de Jesús, eh, Divino Niño, que es de las cosas que más se venden. Y así hay cosas, hay otros, pero aquí nada más vendemos la Virgen, Divino Niño y Corazón de Jesús. Y entre nosotros aquí, Ajá. ¿qué tiempo lleva usted ya vendiendo? Yo llevo aquí un promedio de 20 años. De 20 años. Sí, pero siempre estoy majando a buen pilón. <risa> no qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Bendiciones para usted, mi amén, amor. Qué bueno. Ay, amén. Qué bueno. Miren, vivir, vivir este momento es inolvidable, en realidad. Eh, estar aquí con la gente. El hermano, ese velón, lo ha comprado. ¿Por qué? Sí, para aprender para la Virgen de la Altagracia. ¿A la Virgen de la Altagracia? Sí. ¿Tú confías mucho en la Virgen de la Altagracia? Claro que sí. ¿Alguna promesa que cumplir? Sí. Qué bueno, qué bueno. Continuamos entonces. ¿Y el bacano por allá? ¿Eh? ¿Tiene hambre entonces? ¿Te está comiendo una mandarina? Qué bueno. Continuamos entonces. Desde las afueras de la Basílica de Güey, Telenor. Como siempre, señores, estamos en vivo en estos momentos. Estamos donde se venden los artículos, donde está el cuadro de la, Virgen de, de la Virgen de la Altagracia Donde está el Divino Niño, donde están los collares ¿Eh? Aquí se vive una emoción total en la Basílica de Güey en este día Y usted mi hermano, venga acá príncipe, venga acá, venga acá Usted tiene que agradecerle a la Virgen, estamos en vivo en estos momentos para Telenor ¿Cómo se siente usted en este día? Yo me siento mucho bien, muy bien, gracias a Dios y usted Bien, gracias a Dios, tú me decías fuera de cámara, verdad una forma que tú tienes que agradecerle mucho a la Virgen de la Alta gracia. Claro. ¿Por qué, hermano? O oh, una vez tuve un atraco en la vida, me dieron cinco tiros, Por pues, la gracia de Dios, más me explotaron el hígado y le doy muchas gracias a la Virgen. Amén. Y, no nada, y gracias a Dios le agradezco mucho por eso y le ha, ha, ha pedido para él de propósito y lo ha cumplido, gracias a Dios. Qué bueno, y te veo muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte, hermano. Igual que tú, está fuerte, qué bueno, qué bueno. Bendiciones para ti, señores. Aquí estamos desde la Basílica de Güey, en las afueras. Donde se venden los artículos. Cobertura total. Nosotros. Volvemos con ustedes.